Buenas a todos, mi nombre es Alejandro, seguramente ya me conoceréis por la voz, soy el administrador de Mallorca Paranormal y os vengo a traer un vídeo guardado en mi colección privada desde hace más de dos años. En este vídeo se usará bastante la psb 7 La psb 7 para quien no lo sepa, es una radio modificada que pasa emisoras por milisegundos, Depende de la velocidad que tú le quieras poner Para hacerlo más difícil Está puesta en 150 milisegundos Que es una velocidad bastante rápida Y que cuesta mucho que salgan palabras coherentes A las preguntas que vamos diciendo Y salen muchas contestaciones de lo que estamos preguntando Para los que saben qué es la PSV7 Esta PSV7 está modificada Lo que viene siendo no tiene antena Para acatar aún Muchas menos emisoras y que sea más complicado el hecho de que salgan palabras o contestaciones bastante largas. Sin más dilación, os dejo esta investigación guardada con mucho cariño y echaba con mucho respeto. Eh, el sitio que está grabado es una antigua enfermería convertida en habitación. Y mucho más no os puedo decir espero que os guste el vídeo y si os gusta darle un me gusta y suscribiros eh, tanto en facebook como en youtube muchas gracias Dime el nombre. No, ya me vale, no. Dime nombre. No, ya me vale, no. Quiero <coughs> que me digas el nombre. No, no quieres, no. Me lo tienes que decir. Quiero <coughs> que me digas el nombre. No, no quieres? No, No lo tienes que decir. Sí. Sí. Sí. Sí. Dime el nombre o el apellido. ¿Se sí, que estás en la puerta, ya lo claro, sé. Sí. y está aquí? la muerte de Cuando no se escucha, depende cuánto soy, no quería, dime cuánto soy. No se escucha, dímelo, ¿cuánto soy? No te digan, dime cuánto soy. ¿A qué quieres que esperen? No encuentra. ¿Te no dan cuenta? ¿Qué es lo que no encuentra? ¿Qué es lo que no encuentra? Creo que habéis encendido algo de en mi cuarto. Esto es lo que acabo de entender ahora mismo. ¿Estáis? Estamos. ¿Estamos en mi cuarto? ¿Estáis en mi cuarto? ¿Vosotros el descendido? ¿Sí? Dime cómo te llamas. Dime cómo te llamas.